Mis amados, <coughs> buenas noches, Dios les bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios el honor que me concede el privilegio una vez más de poder salir a compartir con los miles y miles de hogares que en este momento entran en sintonía, entran en cadena con el Ministerio Momentos Proféticos TV y con todas y cada una de las plataformas que en este momento se unen al Ministerio Momentos Proféticos. Buenas noches, amados míos. Dios les bendiga rica y poderosamente. Muchas felicidades en este nuevo año que viene de camino. A Dios damos la gloria y a Dios damos la honra que podemos estar, que podemos estar en esta noche delante de estas miles y miles de personas que están entrando a encadenarse con el ministerio momentos proféticos. No estoy solo, hermano. Tengo la orquesta de Coquí que la está escuchando. Tengo la orquesta de Coquí que la está escuchando y tengo los hermanos que han empezado a encadenarse con el ministerio, momentos proféticos para escuchar la enseñanza que en esta noche el Espíritu de Dios tiene a través del Evangelio para con todo y cada una de nuestras vidas. Una vez más, buenas noches, mis amados, Dios les bendiga rica y poderosamente, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo que viene de camino. En esta noche, en esta noche, amados míos, vengo a cumplir con la responsabilidad que el Espíritu de Dios ha puesto sobre mis hombros, que el Espíritu Santo ha puesto sobre mis hombros. En este momento, en este momento histórico, el Espíritu Santo cautiva mi mente y mi corazón. Y estamos dando la pelea, la batalla por el pueblo que está en el cuerpo de Cristo. Por el pueblo que está en el cuerpo de Cristo. Que está entre la vida y la muerte. Que está entre la salvación y la condenación. Que está entre el vómito y el arrebatamiento. Y, y amados míos, hemos descubierto, hemos descubierto... Una de las razones principales por las cuales viene un vómito al cuerpo de Cristo, un rechazo de parte de Dios al pueblo que está en el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, de tal manera que dice, ojalá que no me hayas conocido, ojalá seas inconverso para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Pero el pueblo, amado por el pueblo, no logra entender qué hora es en el geló profético de Dios. Y aquí estoy para ponerme en las manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda, a través del Evangelio, hablarle, ilustrarle, enseñarle, doctrinarle a ese pueblo que me ve y que me escucha, qué hora es en el geló profético de Dios. Pero antes de comenzar, nos humillamos ante la presencia de Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que me has concedido una vez más de poder abrir las páginas del Evangelio para que este pueblo pueda ver, pueda oír y pueda entender qué hora es en la patria celestial. Por favor, Padre, Toma dominio y control de tu siervo por medio de tu santo y bello espíritu en el poder del evangelio para que este pueblo que me ve y me escucha pueda ser edificado y al final de la programación tú seas glorificado en el nombre de Jesús ato todo espíritu contrario a la presencia de tu espíritu santo lo ato lo declaro inoperante lo he hecho fuera de mi hogar fuera de mi hogar en el nombre de de Jesús igualmente, en los hogares que me están viendo y me están escuchando, fuera todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amado, el mundo está celebrando la Navidad y de boca, y de boca. Están celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo no sabe lo que está celebrando, pero más profundo, mucha gente en el cuerpo de Cristo no sabe lo que está celebrando y están repitiendo y están repitiendo lo que el mundo está diciendo, que nació el Salvador del mundo sin hacer conciencia sin hacer conciencia de lo que está diciendo. Para nosotros poder entender qué fue lo que pasó un 24 de diciembre en Belén de Judá, tenemos que entrar, tenemos que sumergirnos, tenemos que entrar y sumergirnos en el Evangelio. Porque el Evangelio es la única información, es la única información que tiene la Escritura del nacimiento y del desarrollo de ese niño en Belén de Judá, en aquel pesebre. Yo quiero que entiendan lo siguiente, amado. El pueblo, por favor, ponga mucha atención. Porque no estoy hablando cualquier cosa, amado mío. Repito, no estoy hablando cualquier cosa. Les repetimos, les repetimos, amados míos. Les repetimos, les repetimos estoy consciente de que estoy repitiendo, la importancia de entender, de entender qué pasó un 24 de diciembre, amado, qué pasó un 24 de diciembre. Escuche, por favor, nos vamos un momentito a Filipenses, al capítulo 2, lo hemos leído y lo leímos y lo seguimos leyendo hasta que el pueblo entienda con toda claridad que hay dos personajes distintos el uno del otro. Está el personaje Jesús, hombre. Está el personaje Jesucristo, Dios. Y nosotros, Dios ha puesto, Dios ha puesto esta carga, porque me está ilustrando a través del Evangelio que esta es la razón principal, hay varias razones, pero esta es la razón principal por la cual un pueblo el día del arrebatamiento en vez de ser levantado, será vomitado. Me está oyendo, hermano, un pueblo que está en el cuerpo de Cristo, en vez de ser levantado, será vomitado. Porque no pudieron entender, porque no pudieron entender, porque no pudieron entender que Jesucristo renunció a Dios y se hizo hombre, y se hizo hombre en el personaje de Jesús lo leemos lo leemos haya pues en vosotros este sentir estoy en Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios se da cuenta, hermano, Yo no estoy interpretando. Se da cuenta o no se da cuenta. Por favor, asimile, asimile lo que dice el Evangelio. Oiga, oiga, oiga. El cual siendo en forma de Dios. Se llamaba Jesucristo. Se llamaba el Verbo de Dios. Oiga, oiga. El cual siendo en forma de Dios de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escucha ahora, escucha ahora. Y estando, oiga, oiga, oiga, y es, perdón, perdón, sino, verso 7, sino que se despojó se despojó, se despojó de qué, de qué, así mismo de la posición de Dios, de la posición de Dios. Repito, se despojó de la posición de Dios. Amado, perdóneme, por favor, abran los ojos del entendimiento y entiendan, Jesucristo Dios. El verbo Dios se despojó, sino que se despojó a sí mismo de la posición de Dios, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Escucha ahora, hecho semejante a los hombres. Perdóneme, hermano. Usted está metiendo. usted está, O sea, usted se está metiendo en, en, en problemas serios. Repito, usted se está metiendo en problemas serios. Seguir insistiendo que Jesús es Dios. Entonces está diciendo que Jesús es un paquetero. Entonces, que Jesús lo que tiene un show. Porque él era Dios. Escuche, escuche, escuche. Sino que se despojó a sí mismo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 para ser semejante a los hombres. Escúcheme, por favor. Jesús no podía omitir ni una jota, ni una tilde de la característica humana. Estoy luchando con esto, hermanos míos, porque estoy luchando contra el espíritu del anticristo.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 Oiga ahora, oiga ahora, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Perdóneme hermano, o sea, no crea que yo soy idiota, bobo y estúpido. Yo estoy repitiendo unos versos clave, clave para que el pueblo pueda entender, discernir la maravilla más grande que jamás ha existido en la patria celestial y en la patria terrenal. Donde, escuche por favor, lo leímos, Jesucristo, el verbo de Dios, Renuncia a Dios hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Por favor, por favor, por favor, abra los ojos de su entendimiento porque lo que yo estoy hablando es decisivo. ¿Salvación o condenación? ¿Ajebatamiento o vómito? ¿Vida eterna o condenación eterna? A los que ya están en el cuerpo de Cristo, escúcheme, escúcheme, porque, porque un espiritista, un santero, un idólatra dice Dios, yo paso por alto los tiempos de la ignorancia, pero usted sabe lo que es el cuerpo de Cristo con la presencia del Espíritu Santo diciendo que Jesús es Dios. Cuando el Evangelio nos informa que Él genunció a Dios y se hizo semejante a los hombres. Por eso, por eso, subrayo, por eso, aprovecho la oportunidad Acaba de pasar el 24 de diciembre. Repito, acaba de pasar el 24 de diciembre. Fecha bíblica en que, en que, en que, en que Jesucristo, el Verbo de Dios, renuncia a Dios y se hace semejante a los hombres. Y estoy ilustrando a través de la escritura, que Jesús, repito, que Jesús no omitió ninguna etapa del ser humano. Se identificó, se identificó 100% con las características humanas. por eso aprovechamos repito aprovechamos que recientemente pasó el 24 de diciembre fecha en que nació Jesús vamos a Lucas capítulo 2 que ahí empieza a describir Lucas capítulo 2 y empiezan a describir las fases las fases humana, humana de Jesús, las fases humanas de Jesús y nos vamos a Lucas capítulo 2 verso 6 en adelante y aconteció que estando ellos allí en Belén de Judá donde el Antiguo Testamento había profetizado que iban a ser el Salvador del mundo. Y aconteció que estando ellos allí en Belén de Judá, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿De quién? De María. Porque ya María había sido visitada, repito, ya María había sido visitada con el Espíritu Santo que trajo, que trajo la simiente de Dios para ser, para ser puesto en una mujer que pudiera reproducir un ser humano, un ser humano. Jesús, Jesús fue simiente, Jesús fue feto, Jesús, ahora vemos con toda claridad, que se constituyen en bebé. Oiga, oiga, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, los nueve meses que tuvo que tuvo Jesús como feto en el vientre de María. Repito, en el vientre de María. Oiga, verso 7, y dio a luz, en otras palabras, Jesús no es creado, repito, Jesús no es creado, número uno, es engendrado, número dos, es parido, como todo ser humano, porque estoy, hermano, estoy aprovechando que estamos en la fecha, estamos en la fecha, 24 de diciembre, dice la escritura, 24 de diciembre, en que en que, en que el verbo se hizo carne. En que Jesucristo renuncia a Dios. En que Jesucristo renuncia a Dios. Repito, y se hace ser humano. Hombre, semejante a los hombres. Sigue diciendo, y dio a luz a su Hijo lo parió, repito, lo parió y Jesús salió como sale todo ser humano y allí vino José y le cortó el cordón umbilical como todo ser humano y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. ¿Y por qué le puso pañales? ¿Por qué le puso pamper? Vamos a hablar en el lenguaje nuestro. ¿Por qué le puso pamper? ¿Ah, ¿Por qué le puso pamper? Porque esa criatura que había nacido, nació bajo las características humanas. Humana, totalmente humano, Totalmente humano y tenían que ponerle pamper, porque esa, ese, ese ser humano iba a ser pipí, iba a ser pupú, por favor, tengo que hablar de esta manera. A ver si logro penetrarle la mente y en el corazón del pueblo. Oiga, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Y lo acostó en un pesebre. Entonces sigue, sigue diciendo, sigue diciendo, sigue diciendo, sigue diciendo. En capítulo 2, verso 21... De, de Luca cumplido los ocho días o sea ya cumplió ocho días de haber nacido ese que está ahí nacido, parido que tiene ocho días no vino a abrogar la, le a abrogar la ley vino a darle cumplimiento perfecto a la ley porque a los ocho días Repito, porque a los ocho días, miren lo que dice la Escritura. Habló, estoy en Levítico capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, hablo a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda por siete días conforme a los días de su mesturación, será inmunda. Verso 3. Y al octavo día circuncidará al niño. Entonces aquí tenemos con toda claridad. Jesús, hombre. Jesús, hombre. Jesús, hombre. Sometido a todas las leyes, de la ley, porque él no venía a abrogar la ley. Él venía a darle cumplimiento perfecto a la ley. Escucha ahora, escucha ahora. Escucha Cumplido los ocho días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente, hermano. Yo estoy describiendo la faceta de todo ser humano, engendrado, feto, parido, niño. Sigue diciendo el Evangelio. Sigue diciendo el Evangelio, en el verso 39 y 40 del capítulo 2, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el verso 40 sigue diciendo, y el niño crecía. ¿Se da cuenta? Hermanos, ¿se da cuenta que... Jesús no podía omitir ninguna etapa de su condición humana. Repito, Jesús no podía omitir ninguna, ni ni ninguna etapa de su condición humana. Primero, primero, primero, primero, simiente. Segundo, feto. Tercero, Niño, ahora el niño, repito, ha sido circuncidado. Ya, escuche, ya, dice, después de haber cumplido todos los prescritos por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, el verso 40, y el niño crecía. Perdóneme, hermano, lo estoy llevando etapa por etapa. Lo estoy llamando etapa por etapa para que no caigamos en la trampa que está cayendo el cuerpo de Cristo que nos estamos envolviendo. Nos estamos envolviendo en el conocimiento que tiene el inconverso de lo que es el nacimiento del Señor y Salvador Jesucristo que nació en un pesebre y punto y se acabó. No, mi hermano, no. Ese que nació en el pesebre se llama el segundo Adán, hombre. Segundo, Adán, hombre, que venía a arrebatarle al diablo lo que el diablo le arrebató a Adán y a Eva. ¿Qué le arrebató? El principado del planeta Tierra. Ahora es o perdón, a ese momento era el diablo, el príncipe de este mundo. Pero nosotros vemos con toda claridad que ahora viene el que le devuelve a Dios, el que le devuelve a Dios lo que Adán y Eva tiraron por la borda. Y aquí tenemos con toda claridad, lo llevo por las diferentes etapas, lo llevé en la etapa de feto, lo llevé a la etapa de parido, lo llevo a la etapa de los ocho años, ahora lo llevo a la etapa de niño y el niño, estamos en, en Lucas 2.40 y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Pero no dejó de ser humano. Pero no dejó de ser humano. Y véalo, véalo. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, por favor. Me está, me está entendiendo, hermano. Lo, lo, lo estoy llevando bajo las tapas, etapas humanas. Repito, lo estoy llevando bajo las etapas humanas para que el pueblo entre en conciencia en conocimiento que Jesús no es Dios. Él renunció a Dios. Él renunció a Dios, se lo leí. Y se sometió y se sometió a la etapa humana, se hizo semejante a los hombres, y Jesús, y Jesús, y Jesús, se sometió a lo que yo me sometí, estoy sobre la paz de la tierra, pero yo pasé, embrión, pero yo pasé, repito, eh, eh, eh, eh, eh, nacimiento, yo pasé, mi niñez, yo pasé, todas mis etapas humanas, y ahora Jesús las está pasando, y el pueblo ha omitido esto, y el pueblo ha omitido esto y ha caído en la trampa, pensando que lo que dice el mundo, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Jesús no es Dios. Jesús venía con la misión de, de devolverle a Dios lo que es de Dios, amado. Jesús venía con la misión de devolverle a Dios, de devolverle a Dios lo que es de Dios. Por favor, por favor, el evangelio es claro, es claro, es claro, es claro, es claro. Dice dice Romano, dice Romano, dice Romano, capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por culpa de Adán, por culpa de Adán. Dice 15. Pero el don no fue así como la transgresión porque si por la transgresión de aquel Adán uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de la gracia de un hombre, Jesucristo. Estoy hablando de capítulo 5, verso 12 en adelante, amado mío. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de un hombre, vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo no estoy interpretando la Biblia. Hermano, yo no estoy interpretando la Biblia. Estoy tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad, amados mío, de que Jesús, de que Jesús, de que Jesús renunció a Dios y se sometió 100% a la limitación humana. El problema el problema es que la mentalidad del cuerpo de Cristo viene, viene, viene desde antes de ser convertido, que éramos inconversos, que oíamos, que oíamos, que oíamos que María es la madre de Dios. Que María es la madre de Dios. Que María es la madre de Dios. porque Jesús es Dios. Entonces, le están quitando y le están robando la gloria más grande que jamás la patria celestial ha tenido. Yo quiero que entienda algo, se lo vamos a seguir mostrando y probando. Quien venció el pecado fue Jesús hombre. Quien venció al diablo fue Jesús hombre. Quien venció los demonios fue Jesús hombre. Quien venció al mal que estaba en Jesús porque lo hicieron pecado fue Jesús hombre. Quien venció la tentación fue Jesús hombre. Quien venció la carne fue Jesús hombre. Y quien venció la muerte. Fue Jesús, hombre. Pero el pueblo, repito, el pueblo, hasta que no se reorganice sus pensamientos, porque estoy aprovechando que estamos en el mes de diciembre, el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, hombre. Cuando Jesús... Entra, cuando Jesús entra, porque hasta aquí le he leído, hasta aquí le he leído, en Lucas capítulo, Lucas capítulo 2, verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta amado, perdóneme escuche esto ahora escuche esta hora, escuche esto Escuchen. verso 46 en adelante y aconteció que tres días después de haber ido a Jerusalén oiga Aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre, «Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo». Hemos, te hemos buscado con angustia. Entonces Él le dijo, a Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque el Padre de Jesús era bajo la simiente, bajo la simiente de Dios Padre. Porque la simiente, el Espíritu Santo la puso en el sistema reproductivo, de María, la simiente del Padre. Y escucha ahora, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y escucha ahora, escucha ahora. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y Jesús estaba sujeto a ellos. ¿Sujeto a quién? A José y a María. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Estamos hablando de cari car características humanas. Humana, totalmente humana. Y, uh, uh, ahora escuche, ahora escuche. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos quién ese niño creció creció sujeto a José y a María el pueblo tiene que entender lo siguiente amados míos el pueblo tiene que entender lo siguiente de ahí de ahí, el Evangelio brinca, lo más que me llevas hasta los 12 años. A los 12 años tienen esa experiencia, que se les perdió, y lo encontraron en el templo. Y dice, de ahí en adelante, Jesús estaba sometido a sus padres, obediente a sus padres. Oiga, de ahí, el Evangelio brinca. Repito, el Evangelio me brinca de los 12 años, ahora me lleva a los 30 años. A los 30 años. A los 30 años. Repito, a los 30 años. Entonces Jesús vino a Galilea. Oiga, a Juan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 porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, entonces le dejó. Y Jesús fue bautizado en el agua como todo ser humano. ¿Me está oyendo? Como todo ser humano. Y subió del agua. He aquí... Cuando subió del agua, he aquí, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios. Estoy paso por paso, estoy paso por paso para que el pueblo entienda con toda claridad, amado mío. Estoy paso por paso para que el pueblo entienda con toda claridad que Jesús no es Dios. Jesús es el hombre que venía a devolverle a Dios lo que Adán y Eva habían tirado por la borda. Por eso sigue diciendo, por eso sigue diciendo. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió del agua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 Años, porque cuando él llega a Jordán es cuando él tiene 30 años sometido a la ley sometido honrando a José y a María sometido a ellos el pueblo el pueblo tiene que reaccionar y tiene que despertar y tiene que sacar de la mente y sacar de la mente Jesús, Jesús es 100% hombre Escucha ahora 0% Dios hasta que llega a los 30 años Año A los 30 años, al río Jordán, para ser bautizado por el Juan el Bautista. Y sigue diciendo, luego y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu. Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escucha ahora, escucha ahora, escucha ahora. Ahora Jesús está en la forma híbrida. Oiga, oiga, 100% humano con la intervención en su corazón del Espíritu Santo no es lo mismo del cuerpo de Cristo de cada creyente en el cuerpo de Cristo levantamos las manos para recibir a Cristo como Salvador vamos al bautismo y viene la presencia del Espíritu Santo por eso dice el que fuere bautizado ese será salvo entonces creyó se bautizó y la presencia del Espíritu Santo viene al corazón del creyente como vino al corazón de Jesús. Y ahora Jesús, y ahora Jesús, y ahora y nada más que ahora, y ahora Jesús, y nada más que ahora, está bajo la influencia, dirección, unción, presencia del Espíritu Santo como está como está todo el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo está con cada miembro del cuerpo de Cristo para dirigirlos, para dirigirlos, para dirigirlos a toda verdad y a toda justicia mientras están sobre la paz de la tierra. Oiga bien ahora, oiga bien ahora. Después, después, que el Espíritu Santo ha llegado a la presencia de Jesús en el Río Jordán, porque no lo digo yo, y Jesús, después que fue bautizado en el Río Jordán, subió del agua, He aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está el segundo Adán, que viene a devolverme lo que el primer Adán votó por la borda, lo despreció y el diablo se lo arrebató. Ahora viene el segundo Adán, el segundo Adán, ser humano, ser humano, repito, subrayo, ser humano a enfrentarse al que le había arrebatado a Adán y a Eva, el principado del planeta Tierra. El pueblo tiene que reaccionar, el pueblo tiene que reaccionar porque vamos a ver ahora, porque vamos a ver ahora evidencia irrefutable, evidencia irrefutable. Hasta aquí yo he dado evidencia, evidencia bíblica de que Jesús está bajo el concepto de ser humano. Y cero por ciento Dios hasta que llegó al río Jordán donde el Espíritu Santo vino sobre él para dirigirlo, para capacitarlo, para enfrentarlo a todo lo que iba a enfrentarse de ahora en adelante. Escuche por favor. Mateo. Mateo, capítulo 4. Después, después que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y entró para dirigirlo, para capacitarlo, para ilustrarle el camino que había de caminar, que había de tomar. Oiga bien ahora, oiga bien ahora. Capítulo 4, libro de Mateo. Entonces, Jesús fue llevado, llevado por el Espíritu con letra mayúscula, Espíritu Santo. Al desierto. Al desierto. ¿Y para qué al desierto? Dice, para ser tentado por el diablo. Para ser tentado. Para ser tentado. ¿Quién? Jesús. ¿Quién lo va a tentar? El diablo. ¿Cuándo el diablo se ha enfrentado a Dios para tentarlo? Nunca. Ni podrá hacerlo nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha lo que dice Santiago. Capítulo 1. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación como Jesús. Oiga. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escucha ahora, escucha ahora. Le repito, le repito para poder leer. Oiga, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora escuche, por favor, ahora escuche.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 ¿Cómo fue tentado quién? Jesús. Oiga bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Me está oyendo, hermano? Hermano, me está oyendo. Dios no puede ser tentado. Y aquí tenemos a Jesús. Y aquí tenemos a Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, oiga, oiga, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, si Dios no puede ser tentado, ¿quién está siendo tentado en el desierto? Dios, pero si te están diciendo que Dios no puede ser tentado, ¿cómo tú vas a decir que Jesús es Dios para ser tentado por el diablo? Te estoy dando evidencia, te estoy dando evidencia que Dios no puede ser tentado, entonces ¿cómo tú vas a decir que Jesús es Dios? O sea, en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe la enseñanza que Satanás podía tentar a Dios. Si Jesús es Dios, Satanás pudo tentar a Jesús, repito, Satanás pudo tentar a Jesús porque Jesús era 100% Hombre, escucha, 0% Dios. Lo único que Jesús tenía de Dios era la intervención del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. No me lo estoy inventando yo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene, 100% humano, aquí tiene al segundo Adán, inténtalo, inténtalo, a ver si este segundo Adán cae en tu tentación como cayó el primer Adán. Escuche por favor, yo no estoy interpretando. Verso 3, 4, 3. Y vino a él el tentador. ¿Y vino a quién? A Jesús. ¿Y vino a quién? A Jesús. El tentador. El tentador. ¿A qué? ¿A qué? A tentarlo. Y vino a él el tentador y le dijo... Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús no cae en la trampa de la tentación y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, por favor entiende, yo no estoy interpretando, yo no estoy interpretando, yo estoy leyendo Biblia, yo estoy leyendo el Evangelio que nos informa desde que Jesús era un embrión hasta ahora que lo he traído a través de la Escritura que tiene 30 años. A los 30 años viene la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús, y ahora Jesús es híbrido, 100% humano, con la ayuda, con la dirección del Espíritu Santo. Pero no he terminado. He terminado, libro de los Hebreos, capítulo 4. Libro de los Hebreos, capítulo 4, porque aquí tenemos, porque aquí tenemos, dice: Y vino el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, oiga bien, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Perdóneme hermano, ¿te está oyendo? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contesta, escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, El Señor tu Dios adorará y él, solo al Señor le se servirá. Y el diablo le dejó, porque salió derrotado en todas las tentaciones. Y escuche bien, escuche bien ahora. Miren lo que voy a leer ahora. Ahí tenemos a Jesús enfrentándose al diablo en cada tentación que Satanás le tiró. ¿En qué falló? En ninguna. Ahora lo que vamos a leer. Hebreo capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús, el Hijo de Dios. Que tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Escucha ahora, sino uno que fue tentado en todo, que fue tentado en en todo. Oiga bien ahora. Según nuestra semejanza como hombre. Sácalo. Sácalo de aquí. Jesús no es Dios. Porque la victoria de Dios en Jesús estribó en que un ser humano...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 porque Dios quería evidenciar porque Dios quería evidenciar ¿qué? Esto, esto está interesantísimo no estoy quitándole ni una jota ni una tilde escuchen romanos Capítulo 6, verso 12 en adelante. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Evidenciar, evidenciar que si un ser humano quiere, puede. ¿Por qué? Porque todo ser humano, porque todo ser humano que está en el cuerpo de Cristo, tiene la presencia del Espíritu Santo que tenía Jesús. <coughs> Perdón. Que tenía Jesús, la misma presencia que tengo yo, la tenía Jesús Jesús. Las mismas debilidades que tengo yo, las tenía Jesús, pero Él no falló en ninguna. Escucha ahora, escucha ahora. Por eso es que está escrito, Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Oiga bien, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si el pecado no se puede enseñorear de mí, yo me tengo que enseñorear del pecado. ¿Qué podía hacer Dios? Evidenciar que vino un hombre, humano, humano 100%, humano, sujeto a debilidades.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 sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Iglesia, Iglesia, Iglesia, despierta tú que duerme la carne, el mal que está en ti, te ha hecho una dormilona y tú estás siguiendo el pensamiento, solamente hay uno perfecto, ese es Dios. Sobre la faz de la tierra, no hay nadie perfecto, es correcto. Pero vamos hacia la perfección. Repito, vamos hacia la perfección. Y para que vayamos a la perfección, tenemos el ejemplo, la ilustración Escrito en el Evangelio de un hombre, de un hombre con la herencia de pecado que yo tengo y que tú tienes. Y que él pudo, y que él pudo pelear, luchar, batallar contra la herencia de pecado que había en él porque su madre, porque su madre le transfirió la herencia de pecado de ella. O sea, a mí, mi madre me transfirió la herencia de pecado. Yo se la transferí a mis hijos. Mis hijos se la transfirieron a mis nietos. Esto es una secuencia. Pero ahora viene el pensamiento. Tienes que armarte del mismo pensamiento que se armó Jesús. Donde Jesús, siendo tentado en todo, no falló en nada. Como ser humano. Como ser humano. Usted tiene que entender esto, hermano mío. Amado, usted tiene que entender esto. Porque es de la única manera que usted podrá triunfar. Viendo el ejemplo. Viendo el ejemplo de que un ser humano vino sobre la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra, un ser humano vino sobre la faz de la tierra y venció el pecado, y venció al diablo, y venció los demonios, y venció el mal, y venció la tentación, y venció la carne, y venció la muerte. Ahora me toca a mí. Si yo, si yo, si yo subo a la estatura del varón perfecto, si yo subo a la estatura del varón perfecto, amado mío escúcheme por favor, si yo subo a la estatura del varón perfecto que Jesús perfeccionado. El pueblo tiene que entender que ahora viene la realización de la esposa del cordero. Ahora viene la realización de la esposa del cordero. No me diga usted a mí que el cordero se va a casar con hombres y mujeres con hombres y mujeres contaminados con la herencia del pecado y disfrutando de la herencia del pecado. Ahora es ármate del mismo pensamiento que se armó Jesús. Yo vengo, yo estoy sobre la faz de la tierra con un plan, con un plan. Con un plan. Repito, yo vengo sobre la faz de la tierra con un plan. Por eso, oiga, oiga, oiga. Por eso el arrebatamiento no viene hasta que yo reciba el testimonio claro de que el arrebatamiento viene. Cuando ustedes vean el cumplimiento de todas estas cosas. O sea, yo estoy viendo con toda claridad. Yo estoy viendo con toda claridad. Estoy oyendo y estoy entendiendo que el ajebatamiento está a la vuelta de la esquina, porque yo estoy viendo, hermano, porque yo estoy viendo, hermano, porque yo estoy viendo lo que, lo que dice este periódico. ¿ah? Lo que dice este periódico, escuche por favor, lo que dice este periódico. ¿Qué dice? La gente está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque para el ajebatamiento las señales habrá hambre. Repito, habrá hambre, repito, habrá hambre, habrá terremoto. Habrá terremoto, la maldad se habrá multiplicado. Hermano, todas las señales del arrebatamiento están siendo en este momento manifestadas sobre la faz de la tierra para avisarle, para avisarle a la esposa del Cordero, que no puede seguir viviendo conforme a la herencia de pecado que tiene el cuerpo de Cristo. Que hay que empezar a entender que ese pecado que habita en mí, que está en mi mente, que está en mi corazón, no me puede gobernar. Porque el pecado no se enseñorará de mí. Quiero, quiero, anhelo y deseo que la perfección, que la perfección, que van a subir, que van a subir a la esposa del Cordero, Dios cuente conmigo. Porque el que comenzó la buena obra, dice Filipense, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo viene y viene ya. Y yo tengo que entender, y yo tengo que entender que llegó el momento, que llegó el momento de yo entrar en la etapa, en la etapa, en la etapa, en la etapa, en la etapa. En la etapa donde voy a ser perfeccionado. Lo quiere, lo anhelas, lo desea. Pues entonces, date cuenta de una sola cosa. Tienes que empezar a pelear contra el mal que está en ti. El jueves, día de año nuevo, continuamos con esta enseñanza. El jueves continuamos con esta enseñanza, para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Amado, voy a demostrarle, ya le demostré, ya lo demostré, pero voy el jueves a demostrarle que Dios, Dios y Jesús, Dios y Jesús son dos voluntades distinta ¡Oh! Para, amigo, que, que, que, que disparate no no es ningún disparate lo va a ver y lo va a leer repito lo va a ver y lo va a leer lo va a ver y lo va a leer pero no se lo pierda el próximo jueves a las 8 de la noche mientras están despidiendo caramba es mejor que lo hagamos a las 9 José es mejor que lo hagamos a las 9, el jueves a las 9, porque el jebulú de petardos que va a surgir el próximo jueves, despedida de año, no me va a dejar dar el programa, pero ya a las 9 está todo el mundo en su hogar y no pueden, y no pueden eh, manifestarse con petardos y con cuantas cosa hay. Así que el jueves a las nueve, por favor, el jueves a las nueve. Vamos a continuar, evidenciar en una forma irrefutable que Jesús no es Dios. Jesús es el ser humano que vino sobre la faz de la tierra que vino sobre la faz de la tierra para, para, para ilustrar que si un ser humano quiere, puede hacer la voluntad de Dios. Por favor, por favor, el próximo jueves a las nueve de la noche, repito, el próximo jueves, a las nueve de la noche, vamos a continuar con la enseñanza. Jesús, 100% hombre, 0% Dios. El problema, amado, el problema es que estamos repitiendo, estamos repitiendo triste y lamentablemente lo que el inconverso está repitiendo. Que, que el 24 de diciembre María parió a Dios pero esto estamos haciéndolo porque hemos descubierto que conlleva salvación o condenación y hemos descubierto que es el espíritu del anticristo que está metido en el cuerpo de Cristo por favor no te lo pierdas el próximo jueves a las 9 de la noche, donde estaremos continuando con la enseñanza. Jesús 100% hombre, 0% Dios. Te espero el próximo jueves a las 9 de la noche. Le aviso a la Iglesia de las Rocas, le aviso a la Iglesia de las Rocas, que vamos a estar comenzando, si así Dios nos los permite, hermano. Si así Dios nos lo permite, que vamos a estar comenzando el próximo 3, repito, domingo, el próximo domingo que estamos a 3 de enero en nuestra escuela dominical a las 10 de la noche. El próximo domingo, 3 de enero, a las 10 de la noche. Repito el próximo, do, perdón, a las 10 de la mañana, el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos volviendo a la casa de Dios. La casa de Dios ha estado cerrada durante todo este mes por la contaminación de los hermanos con el coronavirus. Esperamos que para el próximo domingo ya todos los hermanos hayan salido de su prueba. De su condición. Del coronavirus. Así que por favor. Repito a los miembros de la iglesia de las rocas. Si usted quiere visitarnos. Por favor. Acompáñenos. Va a ser una bendición. Que usted pueda estar. En ese culto. escuchando, Escuchando. Lo que tiene el evangelio. Para este momento histórico. Que nos ha tocado vivir. Recuerde. Recuerden, ahora viene el fin de año, amado, ahora viene el fin de año, amado, ahora viene el fin de año. Ahora, a fin de año, hay que renovar la licencia del ministerio Momento Profético. Y hay que pagar el mantenimiento de las jeres que nosotros estamos transmitiendo. Esto conlleva un gasto anual, anual, de unos 800 dólares. Le suplico que si tiene la posibilidad de ayudarme, ayúdeme por favor, ayúdeme. Yo antes en la cadena del milagro pagaba 15 mil mensuales, 15 mil mensuales. Ahora estamos pagando unos 800 dólares al año por favor por favor necesitamos renovar la licencia si tiene la posibilidad de ayudarme escriba una cartita a momentos proféticos apartado 11 utuado puerto rico 00641 Repito, Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Haga el cheque o el giro a nombre de Momentos Proféticos. Repito, haga el, el, el, el cheque o el giro a nombre de Momentos Proféticos para que el pueblo pueda entender con toda claridad. A usted enviarnos la cartita, yo voy al cogeo y aunque, repito, y aunque tenemos ahora el personal limitado, pero tenemos la hermanita que nos, eh, que nos ayuda, va a venir a hacer el depósito. Así que por favor, repito, por favor, si tiene la posibilidad de ayudarme, Envía tu cartita a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado Puerto Rico, 00641. Recuerda el cheque o el giro a nombre de Momentos Proféticos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. El próximo jueves a las 9 de la noche. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido una vez más de sacar a la luz el Evangelio como está escrito. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra que el pueblo haya podido ver, oír y entender. Glorifícate. En cada miembro del cuerpo de Cristo. Y ayúdalos a entender. Y ayúdalos a entender, Padre. Ayúdalos a entender. Lo que significa. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Obediencia. A tu evangelio. Subir a la estatura. Del varón. Perfecto. Ayúdanos. Que toda la gloria. Y toda la honra Va a ser para ti. Salva a los perdidos sana a los enfermos, reconcilia a los apartados sobre todas las cosas que este evangelio que ha sido ministrado quede en la mente y en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, hermano. Dios bendiga esa hemorragia, hermano. Esa hemorragia de pueblo que se está identificando. Amado, esa mojaya del pueblo que se está identificando con el ministerio Momentos Proféticos. A Dios la gloria y a Dios la honra, amados míos. A Dios la gloria y a Dios la honra. Recuerde que están invitados. Todos los que están entrando en este momento, recuerde que están invitados para el próximo jueves, para el próximo jueves. No se lo pierdan, porque vamos a, a, a ilustrarle, a enseñarle. Sin interpretación, a través del Evangelio, a través del Evangelio, que Jesús, que Jesús, que Jesús, amados míos, no es Dios. Jesús es un ser humano que vino a devolverle a Dios lo que el ser humano había botado por la borda. Adán y Eva. Qué bueno, qué bueno, me están notificando que me están ayudando. Qué bueno, gracias, sierva. hermana Sandra, muchas gracias, hermana Sandra. Adiós la gloria, a Dios la honra por esa ofrenda que nos va a enviar. Muchas gracias, hermana. hermano José Puyi, hermano, nos va a enviar una ayuda, un apoyo. Qué bueno, José, gracias. Qué bueno, José, gracias. Qué bueno, qué bueno. Adiós la gloria. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Amén. Qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias por ese mojaje, Gracias por ese mojaje de gente que me está acompañando. La hermanita. Amén. Carmen Abreu también nos va a ayudar. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Qué bueno, qué bueno. Amén. Qué bueno. La hermanita. Amén. Nos va a ayudar también. Qué bueno, sierva. Gracias. Amén, Sueli, Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Todo el que está viendo el video, qué bueno. José Puy, para adelante, siervo. Amén, siervo. Con la ayuda del Señor vamos para adelante. Con la ayuda del Señor vamos para adelante. Aquí estoy leyendo un poquito lo que me están escribiendo los diferentes hermanos en las diferentes eh, plataformas. Gloria al nombre del Señor. Amado esa hemojagia de corazones y de, y, y de manita, no quiere parar, es una emojalla, mostrando que no estoy solo, no estoy solo en esta noche. Amén, amén, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios, adiós la gloria, qué bueno, qué bueno, Brenda, Dios te bendiga, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios, gracias Señor, qué bueno, a Dios la gloria. Mano José Puy, Dios te bendiga Amén Amén Qué bueno, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios No estoy solo, no estoy solo Hay una multitud de gente que está Identificándose con el ministerio Momentos proféticos Después de la enseñanza que hemos traído En esta noche Adiós la gloria, a Dios la honra A Dios la gloria, a Dios la honra A Dios la gloria y a Dios la honra Mano José Puy, amén Sí, señor, para adelante, siervo, para adelante, para atrás ni para coger impulso, que Dios es bueno. Amén, amén. A la John Katia, qué bueno, Dios te bendiga, qué bueno, sí. Amén, desde Santo Domingo, qué bueno, amén, qué bueno. Desde Santo Domingo nos está saludando en esta noche, qué bueno. Amén, nuestra hermanita Carmen Abreu, nuestro hermanito José Puy, nuestra hermanita sujeli Díaz, amén. Qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Nuestra hermanita Wanda Vázquez, amén, amén. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Nuestra hermana Sandra Pérez, gracias, Señor. Qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Nuestra hermano, hermano, eh, hermana Sandy Jomán, amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Juan Río, ¡Gloria a Dios! Nuestra hermana Beba Maldonado, ¡Gloria a Dios! Esta noche estamos saludándolos a todos. Perdóneme si usted lo había hecho en programas anteriores, pero en este programa es que el Espíritu de Dios me ha puesto a fijarme en cada comentario que está poniendo el pueblo en la transmisión. Adiós la gloria y adiós la honra Recuerde, el próximo jueves. A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Vamos a continuar con la enseñanza. Jesucristo, Dios. Jesús, hombre. Jesús, hombre. 100% hombre. Jesús, 100% hombre. 0% Dios. Esperamos pues que el próximo jueves Puedes estar en sintonía con otra programación del Ministerio Momentos Proféticos. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.